Esto es América, nos cuenta Charles Gambino a través de una canción y un video que generó un poco de controversia en 2018, pero lo controversial no le quita lo real. Si bien hay muchas cosas que han cambiado en Estados Unidos y ya no existen leyes oficiales segregacionistas, los afroamericanos continúan lidiando día y noche con actos de discriminación contra su comunidad. Las políticas económicas que se han implementado en el país del norte han despojado a las minorías de sus derechos esenciales. Trabas para poder registrarse al derecho de voto es una de ellas, como también lo es un acceso limitado a la educación, pocas oportunidades de trabajo y una cultura que sigue siendo segregacionista. Las revueltas y manifestaciones de repudio a la brutalidad policíaca ocurridas estos días en Estados Unidos suceden porque el Estado, sus cuerpos de represión y mucha de la sociedad privilegiada no ha cambiado su comportamiento. El asesinato de George Floyd en Minneapolis nos es familiar porque es parte de un mismo eco, uno que viene resonando desde hace más de un siglo. Su ahogada súplica es perturbadoramente similar al eco de casi mil personas negras que fueron linchadas y ahorcadas entre 1877 y 1950. Es el eco escalofriante de aquellas víctimas de la masacre de Rosewood en 1923. Es la voz desolada de Isaac Goodard, quien sufrió una brutal golpiza dejándolo ciego en 1946. Es la agonía de Emmett Till, un adolescente de 14 años salvajemente asesinado en 1955. Es el estallido ensordecedor de una bomba en Birmingham, terminando con la vida de cuatro niñas en 1963. Ese eco fue el silbido de un disparo terminando con la vida de Martin Luther King en 1968. Es el ruido metálico de una reja cuando se encarceló injustamente a Rubin Carter en 1966. El mismo eco, ahogado, salió de la boca de Eric Garner en el 2014, otra víctima de la brutalidad policíaca y sus métodos de asfixia. Y un eco infernal se escuchó en forma de metralla dentro de una iglesia de Charleston en el 2015, matando a nueve personas. El eco sigue siendo el mismo. No ha cambiado. «No puedo respirar», se quejaba desesperado George Floyd. No puedo respirar, repetimos, los que repudiamos su muerte, junto a aquellos que están hartos de que sus reclamos sean ignorados. La comunidad afroamericana no ha tenido respiro y no lo tendrá hasta que el sistema cambie y la sociedad en su conjunto acepte su responsabilidad. Ese eco debe acabarse y no bastará con taparnos los oídos. Please. Please. Please again, please. Please, man, please, man, man. Ah, ha, ah. ha.